Pero barájamela más despacio, como dicen por ahí. Todos estos puertos USB que uno ve, HDMI, son varios, ¿no? ¿Qué puedo hacer con sí. cada uno? Porque tengo entendido que no todos son iguales. No, con HDMI 2.1, pues la idea es usar todo lo que podamos usar en términos de HDMI 2.1. Hablamos de Dolby Vision, Dolby Atmos, que se transmiten a través de HDMI cuando son de contenido que no es streaming. Eh, en temas de audio, cuando tú conectas audio eh, y tienes una barra con Dolby Atmos, con DTX, eh, son barras que lo ideal es que las conectes por HDMI para que transporte toda la metadata que realmente te hace sentir un ambiente 360. Entonces, es, es como la puerta, es como que abras la puerta grandísima de la bodega para que entre toda la metadata y el televisor sea capaz de eh, reproducirla y entregártela completa. Cuando el puerto es 2.0, por ejemplo, ya empiezas a perder, es como que ya no abras la puerta del, de la bodega, sino abras la puerta del garaje y te entra cierta metadata, pero entonces ya va a ser diferente y a velocidad distinta. Eso es súper importante porque también la velocidad eh, tiene que ver mucho en la manera en que se reproducen los contenidos. En términos de USB, pues básicamente es para que tú hagas personalizaciones en tu televisor, para que... Eh, eh, digamos, que ingreses contenido y lo personalices, tus fotos, tus álbumes, si no los conectas vía eh, Wi-Fi o conectas todas tus cuentas para que también se reproduzcan acá. Eh, bueno, entonces, básicamente me, es cuando Yo siempre pongo de ejemplo a mis tías, porque mis tías son el usuario perfecto. <risa> y mis tías siempre me dicen, ese puerto como rectangular, más cuadradito, que, que, que dice, uh, ¿sí? y que hay varios, eh, yo los puedo usar para meter las imágenes, por ejemplo, de mis sobrinos o de los nietos, cosas así. Sí, este, y... esa, esa, esa es la función favorita de todas las tías, uh -huh, y exacto. es meterlo en dispositivo. Entonces, básicamente, tú ingresas, hay una parte acá. Cuando tú entras pa, al panel, pues no, puedes, no no necesidad de que entres al panel, pero cuando tienes el panel, tienes todas las conexiones que puedes tener en este momento. Por ejemplo, hay Prey, Televisión en Vivo, eh, USB pues para lo que quieras reproducir, muchas veces quieres ver videos, fotos de viajes las puedes reproducir o las puedes guardar también en nuestra función galería de arte que es súper lindo también para que las personas la, la puedan usar, las personas pueden ingresar fotos de sus viajes y esa puede ser su galería, también pueden hacerlo entonces es, básica, es una manera más de personalizar tu, tu televisor y sacarle obviamente mucho más el jugo al, al uso okay. del mismo una pregunta que siempre me hacen es si yo quiero conectar un, un disco duro, ¿lo puedo hacer? ¿Y qué tipo de, de, por así decirlo, especificaciones deben tener? Bueno, en términos de disco duro, pues es lo mismo que cuando tienes un, un PC o un Mac, o tiene que estar, eh, digamos, habilitado para que pueda ser leídos ciertos contenidos. Si vas a leer unos contenidos eh, que no tenga, que digamos que el, el sistema operativo no tenga los programas, pues obviamente no te los va a leer. Pero si tienes un disco duro con mp4, mp3, video, fotos y demás, claramente te los va a leer porque son, eh, digamos, formatos integrados a eh, los contenidos que lee el procesador. Entonces, claramente depende, ¿no? O sea, si vas a abrir, no sé, un, un archivo de diseño o algo así, pues no lo vas a poder abrir porque obviamente no tiene el, el, el software. Pero eh, para lo que nosotros usamos el televisor es totalmente compatible y puedes usar gran parte de tu contenido de tus discos duros. Fantástico. Ahora, algo que me preguntan siempre los tíos, los papás y demás es, estos cablecitos que yo estoy mostrando acá, que tienen Lindo. rojo, amarillo y blanco, ¿todavía los tengo que usar? ¿O ya casi no hay dispositivos? Depende del dispositivo, definitivamente... Eh... Casi todos los dispositivos ya vienen con HDMI, así no sean 2.1, y el HDMI se volvió el puerto favorito para la transmisión de datos porque transmite toda la metadata completa. Entonces, eh, yo me acuerdo que hace algunos años, cuando uno conectaba el, la consola, entonces uno conectaba la consola y uno como, oiga, no, está dando audio, no, sé, no, falta el amarillo, falta falta rojo, uh -huh. seguro que no, conectó bien, y uno ahí detrás, eh, todo eso cambió a eh, tener un un un muy buen cable, y tener los puertos adecuados. Entonces, eh, ha sido una transición tecnológica también en, el, en la manera de usarlos. Eh, pero nada, ya casi todos los dispositivos prácticamente están todos con HDMI para garantizar eso, la transmisión de data continua.